Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo de los lances que he realizado cazando faisanes en el rancho del arroyo. Y sin más preámbulo, comenzamos. Escuchamos la llamada de apareamiento de un faisán Cogemos nuestra escopeta, la calchatore. Vamos a ir andando, a ver si vemos el animal. Estamos preparados. Mira, ahí sale, ahí sale, ahí sale. Venga, caído, ya está. Ahí escuchamos a otro, ahora iremos a, a por él. Vamos a recoger a nuestro Faisán, a ver qué puntuación nos arroja. Un oro, 18,60, una puntuación muy aceptable. Todavía no he conseguido el diamante de, del Faisán, pero bueno, todo se andará. Vamos andando, seguimos, a ver si encontramos otro. Mira, ahí lo tenemos. Lo que pasa es que son medios tontos, hay que asustarlos. Ya sale corriendo... A ver si levanta el vuelo... Ahí levanta el vuelo y... Vamos a ver... Venga... Ahí le hemos dado... A través de los árboles... La verdad es que para cazar faisanes es mucho mejor cazar sin mira, eh... Cazar con mira lo único que hace es dificultar el lance... Vamos a hacer la perrete que lo busque... Que aquí hay mucha vegetación... Vemos aquí por ahí que iba... Vamos a ver, aquí vemos la sangre... Vaya... Ya eso no nos lo hemos dado con el cactus. Y nos va quitando salud. Vamos a ver si lo encontramos. Venga, Perrete, ¿lo encuentras o no, hijo? Vamos a esperar a que venga Perrete. Que con esta vegetación parece que le cuesta un poquito más. Venga, Perrete, corazón mío. Venga, vamos para allá. Ya sale Perrete corriendo. Ya tiene un buen rastro. Y vamos a, a recoger el, el Faisan. Ya vemos ahí el contorno cian Ha pegado un buen vuelo, ya o sea que le hemos dado con, con poquitos perdibones. Vamos a ver. Aquí lo tenemos, una plata, con 20 Y continuamos cazando faizanes. Elogiamos al Parrete y seguimos con la caza. Ahí tenemos un grupo de faizanes. Cogemos nuestra escopeta, vemos hay una hembra. Tenemos un macho... Pero parece que no se mueven... Están como... muy bugueados... Vamos a saltar... A ver si los espantamos... Porque si los cazamos en tierra... Penaliza... Nada... Mira... Están bugueados... Están bugueados... A ver si se desbuguean... descachis Venga... Vamos... Mira... Ahora... Ahora... Ya salen... Ya salen... Ya salen... Ahí tenemos... Uno... Dos... Tres... Y... Cuatro... Ese está muy largo... Pues cuatro faizanes que han caído, venga Perrete, búscalos, vamos a ver, que hemos cazado, aquí tenemos una hembra y un macho, recargamos la escopeta, una hembra, un bronce, 6,80, un macho, una plata, 14,90 y vamos a ver si cogemos a los otros dos, vemos aquí la sangre, una hembra, siete puntitos y queda el otro así que perrete, ponte a trabajar y búscamelo Porque con tanto rastro ya no sé dónde está, aquí tenemos la sangre vamos a ver tenemos perrete allí vemos al, al fondo el contorno Fian tiene buen sangrado, ahí vemos un, un muflón pero como estamos con la escopeta no vamos a hacer el lance o sea, al muflón, aparte que creo que es una hembra una plata 940 y continuamos con la casa. Seguimos andando. Escuchamos, a ver. No, creía que había salido uno volando. Vamos a ver que en esta zona muy buena zona de asfaisanes. Estamos pendientes a ver si sale alguno. Mira, ahí viene uno volando. Vaya, ya no ha ese. Ese lo hemos dado un retilón. Ahí sí, lo hemos tocado. Venga, ahora se ha caído. No sé si el primero le he dado o no. Ahora saldremos de... De duda cuando veamos los impactos Ha sido un mal tiro De vez en cuando nos salen Y vamos a ver Efectivamente dos tiros nada más Un bronce con 6,90 Y continuamos Cuando vamos a por paisanes hay que hacer ruido Seguimos por aquí Ahí vemos que sale uno volando Vamos a ver Y venga, ahí le hemos tocado le hemos tocado ya, hemos visto como le hemos tocado un ala vale, cortado así que perrete, vamos a por eso. ya sale perrete como una bala y os quería decir que cuando vais de paisanes hace ruido, porque si no los animales no, no se levantan y si los abatimos en tierra nos penalizan ¿eh? hay que batirlos en, en el aire vemos el sangrado, un sangrado medio Vamos a ver si lo... Mira, ahí tenemos ya con Pernocián. Y vamos a, a recogerlo. Un bronce. 6,90. Una hembra. Lástima. Pensé que era un macho. Pero bueno. Continuamos con la caza de, del fachán. Vamos corriendo haciendo ruido. Porque seguimos las huellas Y Mira, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Venga, levante el vuelo, corazón mío. Esperamos. Y disparamos. Le hemos tocado Y el segundo también Así que hemos asegurado el disparo Venga, parate, búscalo Como os he dicho antes Cuando vamos a por el falsán Si sí tenemos que hacer ruido Es la única vez que yo por lo menos en mi técnica Es ir corriendo Cuando vamos cazando estos animales No porque se espantarían y no podríamos cogerlo Pero como el falsán tiene que levantar vuelo Es conveniente hacer ruido No mucho, pero de vez en cuando Si hay que hacer ruido, silbar